Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Ya hace un montón de tiempo que no hacía un vídeo en directo y hoy pues eh, voy a revisar un forjadito de chapa colaborante y una estructura metálica súper chula, Mirar qué pasa de estructura metálica, ahora os lo enseñaré un poquito mejor y digo, pues oye, voy a aprovechar para, para ver si puedo enseñar alguna cosa y, y, y que podamos todos... Eh, ...ver un forjado de chaval colaborante... ...que no es tan habitual... ...y por cierto, habéis visto que chulo ha quedado... ...mi casco personalizado... ...ayer puse la foto y os gustó un montón... ...así que digo, voy a estrenarlo... ...voy a enseñárselo a todo el mundo... ...bueno, si os parece... ...mirad, aquí tenemos eh, la vivienda esta... ...bueno, voy a darle la, la vuelta a la cámara... ...y así os lo enseño mucho mejor... ...donde me han puesto el botón de la vuelta... ...aquí está... Ajá. ...damos la vuelta... ...bueno, os enseño un poquito la, la casa... es una ...es una vivienda unifamiliar que tiene una altura, ahí tenemos toda esta zona, es una zona de garaje, toda esta pastilla es la, la zona de vivienda, creo que ya la había enseñado antes en alguna ocasión. Esto es un, un voladizo que tenemos con una terraza aquí abajo, es un voladizo bastante cañero, y bueno, como veis, pues es todo de estructura, estructura metálica a base de cerchas, eh, celosías, que, que está volando apoyado en estos muros de hormigón, en este, en este, y en este muro de, de hormigón. La chapa, bueno, ahora la veremos de cerca, es un forjado de chapa colaborante de 6 centímetros más 5 centímetros de capa de compresión. Y bueno, pues es un poquito particular y me ha parecido interesante el poder enseñarla. Bueno, aquí al lado tenemos, eh, por contaros todo el edificio, tenemos un, un, un edificio auxiliar que va a estar en toda la parte del jardín y allí al fondo pues va a haber una pequeña, una pequeña va a haber una piscina, vamos. Entonces, pues nada, eh, bueno, como veis eh, tenemos la obra preparada bueno hoy vamos a, a, a revisar el forjado para este forjado de arriba ya para el hormigonado entonces pues si os parece me voy a meter por dentro y así vemos eh, os puedo enseñar un poquito más eh, en algún momento tendré que soltar el teléfono porque para subir escaleras y todo eso pues no quiero tampoco pegarme un piño y, y además que, que no es seguro y hay que dar ejemplo eh, bueno aquí veis que tenemos ya colocadas las, las protecciones Algunos me diréis no va a pie sí efectivamente no tienen pero porque en esta zona es, es una pasarela perimetral y tenemos todo el encofrado a la parte de dentro que es lo que nos para la caída de materiales al vacío. Que os conozco y me vais a decir alguno, alguna cosa. <ríe> ya, intento yo, ya intento yo que no haya ninguna cosa rara que, que, no esté, que no esté correcta. Bien, bueno, aquí tenemos la planta de abajo. ¿vale? Como veis, este es el, el forjado de la, de la chapa colaborante que va apoyado en todas estas vigas metálicas. Ahí veis los tiros que se le han pegado ahí, ahí, ahí a la chapa para sujetarlo al perfil y este digamos que sería el perfil de la, de la viga principal que nos sujeta, que nos sujeta este, este pequeño vuelo que está en toda la longitud de la, de la vivienda aquí arriba, ah, bueno ahora lo veremos mucho mejor en el forjado que vamos a revisar aquí arriba eh, tenemos los conectores que nos sujetan la capa de compresión de esta chapa colaborante con la viga para que trabajen al unísono porque si no lo que haríamos sería pues como dos capas que trabajarían cada una por su cuenta y entonces lo que se estaría haciendo sería añadirle peso a esta chapa pero al no, al no estar conectadas no colaborarían y no trabajarían eh, al mismo tiempo tanto esta viga como esta otra viga estas dos son las vigas principales que son las que llevan eh, los conectores Bien, bueno ahí al fondo es donde iría la zona de la piscina, como os decía antes. Estos son los muros que, de hormigón que nos sujetan eh, que nos sujetan toda la estructura y este es el vuelo, esta zona de aquí. ¿Veis? Desde este punto de aquí. Bueno, no, no se ve muy bien porque... ¿qué? A ver si puedo... Ahora. Desde este punto de aquí, esto es un vuelo. Toda esta esquina está volada. Bien, a ver, ¿qué más cosas os puedo enseñar? Bueno, aquí, eh, en la parte de arriba del muro, veis que hay una madera, esto se ha colocado para que no se nos salga toda la lechada del hormigón y todo eso que se ha vertido encima de la chapa colaborante que no se nos salga por el muro y que no se pierda la lechada, que, que si no pues se eh, perdería, perdería su dosificación el hormigón y se trata de que todo, esté, que todo esté como toca bien, a ver qué más cosas os puedo contar mira aquí tenemos las esperas para recibir la escalera vale estas son las esperas de arriba y aquí abajo tenemos las esferas que están apoyadas en la solera que esto es, bueno, estoy sobre, un, sobre una solera de cavity sobre un forjado sanitario de cavity que ya lo enseño en su momento, buscadlo en el blog eh, si ponéis eh, forjado sanitario con cavity lo veréis, esto es ya el, el cavity terminado, bien, pues nada aquí es donde tenemos las esferas preparadas para coger la escalera, que subirá por aquí y se conectará aquí y este será el hueco para acceder arriba de la escalera aquí tenemos un, un hueco de ascensor y bueno, pues nada eh, creo que de aquí abajo ya no tendría nada más que contaros, eh, así que solo enseñaros la longitud, la verdad es que es una casa muy, muy, muy alargada, eh, se ha hecho todo volcando para que toda esta parte sea una gran cristalera y vuelte todo hacia la zona del jardín, también estáis viendo mucho terreno pero en realidad el terreno no llega hasta aquí, el terreno se corta aquí aproximadamente, lo que pasa es que las dos parcelas están unidas y el vecino de la parcela pues nos ha dejado el espacio para poder, para poder trabajar. Bueno, y ahora, si me permitís, voy a soltar un momento el móvil, voy a subir por la escalera y, y os sigo contando desde arriba, ¿vale? Un momentito. Vale, pues ya estamos allá A ver. Eh, bueno, aquí también un poco más os puedo contar. Este es el, el forjado de la chapa colaborante que ya está hormigonado. ¿Vale? Aquí se ha dejado un espacio porque está, esta pared es eh, pared medianera. Aquí se ha dejado el espacio para... para que no estemos en contacto con la medianera y ya, bueno, pues a partir de aquí, pues colocaremos nuestra hoja interior, colocaremos aislamiento bla, bla, bla, todas todas las hojas que además ya la, os, las iré, os las iré contando según las vayamos haciendo mirad, aquí arriba este forjado de arriba todavía no se es nada este es el que voy a revisar hoy vale, que de hecho voy a subir a verlo y todavía no lo he comprobado, o sea que a lo mejor os enseño algo que está mal pero bueno, para eso estoy aquí para revisarlo y para solucionar todo lo que sea necesario eh, a ver, aquí como os decía también estas zonas al, al tener la forma de las chapas arriba de los muros, claro, aunque pusiéramos un tablero en, en, en el de abajo se podía poner porque teníamos en esta dirección entonces podemos poner un tablero así que al ir en la misma dirección que la greca pues tapaba completamente pero en este muro que nos viene así pues claro, tenemos que ir poni tapando los huecos de cada una de las grecas de la, de la chapa colaborada entonces eso lo complica un poquito aquí se ha preparado una bandeja perimetral para poder anclar, los, eh, para poder anclar las barandillas porque claro, evidentemente aquí no las podríamos anclar porque tenemos eh, tenemos entonces los sargentos no se podrían no se podrían colocar entonces lo que se ha hecho ha sido pues, hacer esta bandeja perimetral donde se han colocado en la parte exterior los sargentos para que todo el perímetro del forjado de arriba pues, esté bien protegido eh, como veis aquí hay algunos apuntalamientos que se han hecho en la, en la chapa colaborante, en teoría no sería necesario eh, colocar puntales, ¿vale? porque, porque la chapa colaborante pues, es resistente en sí misma. Pero bueno, yo es la primera vez que la hago, <ríe> me quedo más tranquilo, entonces pues eh, se comentó que se hiciera eh, el apuntalamiento en la parte principal, en la parte central y, y bueno, pues nada, tampoco está de más el meterle, el meterle los puntales. Bien, eh, aquí estoy viendo una cosa que no me gusta, pero bueno, Ahora, luego la comentaré con la contrata. Eh, aquí al lado también veis que toda esta parte de aquí pues es lo mismo, son todas las plataformas que se han preparado para poder colocar los, eh, los argentos en la parte de arriba. Eh, aquí tenemos las cerchas, bueno, los, los perfiles metálicos que se han unido ahí arriba en los nudos y se han ido formando pues todos estos nudos formando la cercha aquí, aquí hay una parte que es una terraza ¿vale? bueno aquí veis uno de los de los nudos que une la cercha con la plata banda a ver si lo puedo hacer que se vea mejor eh, no me deja bueno con la con la platabanda para que todos los para que todos los ejes de todos los perfiles concurran en el mismo punto, porque si no pues podríamos tener eh, fallos por, por giro, por, por desviación de, de, de esfuerzos bien, aquí como os decía bueno, aquí veis aquí tenemos celosía, celosía, celosía y aquí tenemos una parte que va a ser todo pues un balcón corrido, ¿vale? todo este lado es un balcón corrido que, que ha diseñado pues, pues, pues Fran Silvestre, que es el bueno, el equipo de Fran Silvestre que es el, el arquitecto de esta, de esta vivienda. Vale, pues a ver... Aquí hay un tirante... No sé qué más enseñaros por aquí. Bueno, os voy a enseñar también esta parte de aquí, que es la parte frontal, a partir de aquí. Eh, aquí, va a haber, aquí va a haber una, una vidría, va, un, va a haber un cierre, y esto va a ser una zona de terraza descubierta. Vale, como esta descubierta, aquí abajo, pues se ha hecho, a ver si lo puedo descubrir, yo os lo enseño. Aquí abajo, ¿veis? Se ha puesto, se ha hecho un hueco que es donde va a ir, bueno, que, que recorre todo, que es donde va a ir una, una canaladura para recoger aguas y que, y que no se vea un sumidero, ¿no? Porque, bueno, esta casa pues es bastante diseño y no queda del todo bien que se vea un sumidero, entonces se ha, se ha puesto esta recogida de aguas lineal. Que luego, que luego quedará pues totalmente disimulada con, con el pavimento que se coloca y todo eso Y este pues es la cercha del frente Aquí también es un, una zona de ventana Ahí tenéis los apoyos en los, en los muros Aquí y aquí Y aquí Y claro, este muro Este muro nos está sujetando todo este vuelo Vale, lo veis aquí desde aquí nos sujeta toda esta parte de vuelo verdad claro, es que es bastante grande de hecho daros cuenta que esta parte de aquí to bueno, to todo esto en realidad va volando hasta la zona del muro que viene aproximadamente por aquí vale pues pues nada aquí ya lo tenemos también resuelto yo creo que no tenemos nada más que ver por aquí si queréis ver a lo mejor algún nudo de soldaduras, que bueno por, por cierto a las soldaduras eh, es un punto bastante crítico en una estructura Mira, no puedo a ver, un segundo ah. modo de lleza el hacia la izquierda bueno. eh, jolín, se me ha puesto el zoom y no lo puedo quitar A ver Bueno eh, como se va comentando las soldaduras en este tipo de estructuras son súper eh, delicadas ¿no? súper importantes, porque ahora claro, tener en cuenta que esta soldadura, esta soldadura de la parte de arriba, las que van traccionadas, pues están, están sujetando un vuelo muy grande y por lo tanto tienen que tener ahora, eh, tienen, eh, tienen que estar perfectamente ejecutadas para no fallar si fallan esas soldaduras, pues estamos listos ¿no? en fin, bueno, pues eh, os vuelvo a dejar ah, bueno, espera, que os voy a enseñar desde aquí el forjado el forjado de la del edificio auxiliar ahí lo tenemos eh, también es una chapa colaborante y como veis en el perímetro se ha hecho un pequeño escaloncito, bueno ahora lo veréis mejor arriba y os contaré por qué se ha hecho ese escaloncito Vale, venga me voy a subir arriba y os cuento el momento que han llegado Isabel no, no, pero sube, sube bueno, subí, le damos un vistazo ya. Vale. Perdonad, es que estamos en visita, evidentemente. Lo que pasa es que estaba, he aprovechado que, que, que faltaba gente por llegar para, para ir enseñándos a vosotros esto. Bien, pues nada, voy a subir, voy a cortaros otra vez para que para que para que pueda sujetarme bien a la escalera. Vale. Opa. Vale, pues ya estamos Pues ya estamos Y este es el forjadito Bueno, forjado, ¿eh? Es un pedazo de forjado De chapa colaborante Os cuento cositas que tenemos por aquí Por un lado eh, A ver Por un lado, la chapa, evidentemente la chapa que tiene la greca y tiene sus formas para que eh, pues le den inercia a lo que es el soporte. Tenemos también sus separadores, que por ser chapa colaborante pues no tienen que dejar de estar los separadores colocados. Luego tenemos eh, armaduras de refuerzo en, en el sentido longitudinal, que son los negativos que ahora tendremos que comprobar. Y luego eh, pues tenemos la, la viga principal que os contaba antes, que es esta viga principal y esa viga principal que tienen estos conectores ¿veis estas piezas? estas piezas son los conectores que están a lo largo de toda la, de toda la viga que son los que van a hacer que el hormigón que se vierta aquí encima pues trabaje solidariamente junto con la viga y entonces sea realmente un forjado colaborante porque si no, no sería colaborante serían pues, dos piezas puestas una encima de otra y la de arriba pesando sobre la otra aquí en el perímetro se ha hecho... Un tacón, ¿vale? Como veis aquí hay un pequeño encofrado, se ha hecho un tacón porque por exigencias de diseño pues es necesario que el perímetro de este forjado pues vaya vaya con ese tacón para luego pues hacer todo el tema de impermeabilizaciones y, y bueno, pues pues para terminar la cubierta, ya os lo enseñaré, no me quiero ahora meter en eso. Así que nada, aquí tenéis el forjado colaborante, también hay algunos, algunos refuerzos aquí en el sentido transversal, que son pues los negativos que nos van a cruzar estas, estas, estas piezas. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Bueno, aquí se ha dejado este corcho, este poliestireno expandido, vamos a hablar con propiedad, para que para que cuando hormigonemos pues, se nos quede separado y una vez el hormigón haya endurecido, yo lo que suelo hacer es quemarlo, porque aunque el corcho pues es compresible, pero tiene una compresibilidad limitada y también pues acaba empujando el al paramento lateral así que tampoco no me gusta que se quede eh, una vez endurecido se quita y ya está aquí tenemos un hueco que va a ser el hueco del ascensor también con un peto porque después pues se va se va a tapar y ya pues esto es esto es eh, no veo a ver ahora mismo dónde estáis Vale, eh, nada, cualquier cosa que queráis que comentemos lo que sea, me lo decís, lo hablamos, eh, me decís, eh, no sé, lo, bueno, este vídeo, aparte de, estar de, que, de que está aquí en Facebook, evidentemente luego lo descargaré, lo colgaré en mi canal de YouTube, que podéis encontrarme por Enrique Alario. Y también lo colgaré con un pequeño post en mi blog, en barra blog. Así que, sí, también con, con más fotos, evidentemente, no, no con vídeo tan general. Así que nada, si queréis saber un poquito más sobre forjados de chapa colaborante, me lo decís. Y en cuanto pueda, porque últimamente voy un poco de culo, pues prepararé ese, ese articulito para, que, para mostraros todo lo que estamos haciendo aquí. Así que nada, muchas gracias. Voy a darle... Para que terminéis de ver. Y el casco. <ríe> Venga, hasta luego. Adiós.